Buenas tardes, eh, soy Fernando Sánchez Castillo y bueno, quería agradeceros la invitación a participar con vosotros en este encuentro, al que mis ganas de ser parte del proyecto superan en realidad mis capacidades de ubicuidad o de teletransportación. Eh, me encuentro en estos momentos en Riga participando en una bienal que lleva como título Everything was forever until it was no more. En ella la comisaria Caterina Gregos ha seleccionado mi transformación del barco del ejército español el Azor, que fue casi de uso privativo de Francisco Franco y de algunos sucesores posteriores. Desde los años 40 la división azul uh, la división azul tuvieron su base en Riga y yo pues, pensé que que ninguna otra parte del ejército español había visitado la ciudad y que el barco sería un trofeo del triunfo del bien y de lo absurdo de las luchas genocidas del pasado siglo. Sin embargo, el año pasado el contingente español militar compuesto de más de 100 blindados vino a defender la independencia letona del nuevo, de nuevo del gigante ruso siempre amenazante. Las noticias en Rusia sobre estas maniobras de la OTAN fueron sarcásticamente anunciadas como que vienen los españoles. Les hacían recordar la intervención de los soldaditos eh, muertos de frío y aterrorizados de la severidad nazi en las campañas de la toma de Leningrado. Geopolíticamente hablando, según la Realpolitik eh, realizada por nuestro ministro, de asuntos exteriores de la época, la acción tuvo un coste de 63 millones de euros y tenía la finalidad de recordar al socio letón que su simpatía por una Cataluña independiente estaba fuera de lugar. Tengo que decir que me siento raro hablando en castellano de estos temas porque siempre han sido tema de mis charlas fuera de la península, mucho más que en el interior. El título de mi disertación es El Museo Paralelo. Ante un Estado fallido, que no hace sus deberes de justicia histórica frente a los hechos derivados del golpe de Estado de la República Española de 1936, me propuse trabajar, como sin posibilidad de eludir esta necesidad ética frente a mi sociedad y mi tiempo, sobre los objetos y situaciones que bizarra y surrealistamente han quedado, enquistados, eh, profundamente en el Diario del Español. Me he convertido en estos años en coleccionista y albacea de objetos e historias que no sabríamos muy bien cuál sería su lugar legal e histórico. Las abordo desde una perspectiva proteica, multiforme y multidisciplinar que son las estrategias del arte contemporáneo. No se trata de hacer un acúmulo de documentos sin más o de realizar pesquisas a la manera del periodista de investigación o del historiador. Se trata de volver a representar de manera experiencial ciertas cuestiones irresolutas y tremendamente dominadas por lo absurdo y el vacío legal. En esa necesidad de búsqueda de imágenes y objetos de este Museo Paralelo, de un estado invertebrado y surreal, hice varios trabajos sinéctos de situaciones más complejas que brevemente quería presentaros. La primera acción que estáis viendo se desarrolló en el Valle de los Caídos, allá en 1996, en la que con una gran piedra de polispán eh, jugaba, se lanzaba al aire y bueno, pues las autoridades, la Guardia Civil miraba hacia otro lado, pues no había nada de ilegal, reconocible que pudieran detener. ¿no? Tan solo un turista alemán se interesó por el tema y se ofreció a, permo, a, a, a performar conmigo. Eh, la siguiente acción se inscribe en el marco universitario en torno al año 2000 y la realizó la facultad donde estudia filosofía de la Autónoma de Madrid. Fue las, creadas, las autónomas fueron creadas a finales del 68 para controlar a una juventud demandante de democracia. Se generan edificios controlables por la policía, incluso a caballo, pero sin embargo no existían imágenes de dichos hechos en el interior de los edificios contra los caballos los estudiantes lanzaban canicas, tampoco había imágenes la estatuaria del franquismo dónde va eh, si pueden ser accesibles al menos para ser conocidas por una población invidente de la península son otras de, de mis líneas de trabajo las instituciones que, a las que pregunté o a las que pregunto, en total unas 12, eh, para acceder a las estatuas en realidad solo una es la que contesta o una es la que permite más o menos el acceso a, a la que alberga. Se trata del Ayuntamiento de Barcelona, no sin largos y pesados trámites, hay que reconocer, al menos en, en épocas pasadas. La Diputación de Zaragoza, por ejemplo, permite el acceso al recinto donde se guarda la estatua, pero nos advierte que no la podemos eh, descubrir, puesto que en realidad la estatua en sí pertenece al ayuntamiento y que es de otro signo político y en realidad pues, pues que no podemos descubrirla. Sin embargo, como veis aquí, la estatua pues la tela se va pudriendo y, y la estatua cual champiñón pues, va, va aflorando. En Madrid hay que conformarse con la estatua de cera, que son las manos de, de invidentes tocando un busto en Mallorca también. Y bueno, en el Museo de Cera se da la circunstancia de que la figura que, que existe allí, que es la única que pudimos tocar en Madrid, tiene un uniforme que en realidad es, de, era de, es donado por la familia Franco. Esta es una instalación que refiere también a esa problemática de las estatuas, si están, dónde están, si están apareciendo u ocultándose. Es una instalación en el MoMA, en el PS1, en Queens, y bueno, pues la figura de, de Franco aparece como, como en una excavación arqueológica, como un sujeto que hay que estudiar o como si fuera el cráter de una bomba que ha creado una gran crisis en la sociedad española. Con esta misma temática estudio la pertinencia no de la aparición o desaparición de las imágenes. En este caso la instalación tenía como, como objetivo el, el que el, el, vis, el visitante de la sala pudiera subir o bajar la escultura dependiendo de de sus deseos a través de un sms y bueno pues la, la estatuaria pudiera ir a realizar una labor pedagógica o podría tener una, una cuestión higiénica al desaparecer ¿no? esta intervención también sobre la desaparición de las estatuas llevada en Narón en la que dos uh, jóvenes de un partido independentista gallego pues eh, eliminan la estatua, es conmemorada ese momento de la desaparición de la estatua en, con una estatua de bronce. Y bueno, hay que decir que los eh, jóvenes fueron juzgados por, por terrorismo y que, bueno, que la, la cabeza de la estatua nunca, nunca apareció. La fuente del problema siempre parece que es esa figura que, que se escapa, esa fue ese padre eh, de todos los españoles, esa figura... Mm. Eh, tremenda que hay que analizar ese síndrome de Estocolmo que hay con, con la figura de Franco y bueno aquí en este bloque de cemento aparece como todavía generando agua ese agua de los pantanos ese agua esos problemas de los que todavía hoy bebemos eh, profusamente bueno la estatua fue eh, vandalizada y, y bueno pues hay que respetar la la acción de, de la de la población ante los objetos que se les colocan. Eh, la siguiente intervención en Holanda eh, se llama Spitting Leaders y aunque tiene a Franco en, como una de las figuras, digamos que está en un contexto mucho más internacional. ¿no? Eh, allí en el lago de, de la ciudad de Arnhem, en el parque de Sonsbeck, pues las figuras eh, tienen un sistema en la que pues eh, generan pues, chorros de agua uh, aleatorios y pues como veis se escupen unos a otros. así un largo etcétera de, de piezas y situaciones en, en las que en este museo bizarro podríamos decir tienen en su haber desde el objeto más grande del franquismo que he podido comprar el azor a el más pequeño que es el objeto del documental que el, el film que luego vais a ver sobre las pestañas de, de Franco ¿no? el azor que es el motivo que por el que ahora estoy Aquí en Riga montándolo, eh, bueno, sabéis que es el lugar de favorito de Franco, es el lugar, esa tierra de nadie, en la que él pues, puede recrear sus sueños de gran héroe, en la que el ser pequeño y poco eh, brillante en nada, pues es el, el gran macho, el gran cazador y que puede, puede estar afortunado y puede tener grandes capturas y suerte y bueno, pues es el lugar también de sus herederos. Felipe González, eh, bueno, y todavía en, en mis intervenciones aparecen todavía algunos de los gobernantes actuales. Eh, este barco todavía pues, mantiene en el imaginario de lo profundamente español un lugar y bueno, después de que fue ah, olvidado o se lo quiso eliminar después de la presencia de Felipe González en el barco, pues un, un industrial... Um, de la hostelería nostálgico o que creyó ver en esa nostalgia una posibilidad de negocio, lo puso en, en esta zona de Burgos. Lo veis ahí en la parte superior de la pantalla, a mitad de la nada, a 200 kilómetros, y construyó esta, este resort, este motel Azor, que en realidad nunca llegó a funcionar eh, definitivamente. ¿no? Eh, veis las dimensiones del barco comparadas con un coche, un utilitario normal. Y bueno, pues. Eh, Aprovechando los momentos del, de la máxima rigor de la crisis en España pues, pues eh, pude hacerme con, con comprar el barco y como decía Francisco Umbral en, pues tratar de que haya un poco más de democracia eliminando su silueta de, de lo que es el paisaje español. El barco se comprimió y se exhibe ahora sí con, en diferentes maneras, en cada lugar de una manera diferente. Aquí en, en Riga tendrá forma de una pirámide esto es en Austria y bueno el tema de, de, la, de hoy, el, el vídeo que quería presentaros es eh, el documental sobre la máscara funeraria de Franco en el que unos pelos que se quedaron adheridos se despistaron de, de, del proceso legal que hay que hacer con los, con los restos mortales del caudillo. Y con la lectura de la palma de la mano que veis a la derecha, que, que también curiosamente se, se obtuvo, porque no es muy normal eh, obtener palmas de mano de, de, de jefes de Estado. Normalmente es siempre la, la máscara funeraria, la cara, pero en este caso se hicieron también las, las, las manos. Y digo las manos porque, claro, como Franco murió en rigor mortis, se sacó un puño y dos uh, manos en la... En la palma y el envés de la mano, y claro, curiosamente, esta palma de, de la mano que, que antes se podía ver en el antiguo Museo del Ejército, en el actual, eh, si lo visitáis, pues no, no, está, no está presente. Eh, los pelos, estos son los que eh, el, la persona que hizo la máscara funeraria bajo dirección de Santiago de Santiago, pues se quedaron perdidos y que tiene una importancia futura para... Para alguno de mis trabajos puesto que al tener el folículo piloso pueden ser analizados genéticamente y podemos ver eh, pueden ser de vital trascendencia para la historia de la estirpe de Franco puesto que hay serias dudas sobre la fertilidad del caudillo y la posible adopción de una hija uh, de su hermano fruto de la relación con una prostituta de la línea en fin también puede actualmente eh, dilucidar algún tema sobre alguna característica psicológica inherentes eh, a eh, inscritas en el código genético y bueno, pues espero que el documental sea de vuestro interés y reitero mis disculpas por no poder estar hoy con vosotros como me gustaría y bueno, pues eh, al igual que nuestros gobernantes que también nos dan sus comunicados vía pantalla pues espero que, que, que no sea muy... muy que no, se, que no se repita y que la próxima vez podamos disfrutar de estar en, en, juntos en, en este encuentro. Muchas gracias por todo y lo dicho, espero encontrarme con vosotros en un futuro muy, muy cercano. Gracias.